Eh, eh, el congelamiento de los combustibles y además si tienen otras problemáticas pues que les afectan eh, de momento pues el combustible el beneficio bastante poco pero la verdad es de que lo que nos está afectando gravemente es el valor del repuesto el insumo de los vehículos está cada día imaginémonos una llanta un, una llanta ya vale más de 4 mil ¿cómo podemos con esta tarifa seguir operando de una manera como estamos tratando de que sea un, un servicio bien eficiente hay que recordar en el pasado que en nuestras unidades con llantas malas pero para poder ofrecer un servicio de calidad necesitamos que se revise un poco, sabemos que hay problemas y no hemos pedido unas tarifas exorbitantes sino que algo de acuerdo que nos dé por lo menos un, un manje de poder seguir prestando un servicio como hemos venido prestando. ¿A cuánto es lo que ustedes han venido pues, demandando que pudieran de hacer, hacer un ajuste a su situación, pues, sobre todo por los respuestos. En cierto momento hablábamos de 85 para tratar de seguir manteniendo el servicio. Eh, a última hora pretendíamos con los 80, no fue posible, sino de es que fue un, de una manera obligada, 78 es lo que está, sí o no. Entonces. ¿En qué situación nos pone, pues, esa. Esa falta pues de, de ajustes. Bien, bien incómodo, porque va a haber un momento que el servicio no se va a poder garantizar de una manera como nosotros quisiéramos que nuestras unidades sigan manteniendo el repuesto y las llantas de calidad que nosotros pretendemos para que el cliente tenga un buen servicio. Imposible poder adquirir nuevas unidades y también podríamos ver en el futuro por falta de repuesto eh, limitaciones en cuanto a unidades de, de interlocales. Así como vamos, yo creo que ese sueño de seguir eh, pretendiendo con una unidad nueva creo que es difícil. Difícil, difícil y no creo de que... Podría para... casiarse, ¿sí? El, este, las unidades para ir a hacer su recorrido. Claro, pero nosotros hemos, hemos insistido en una revisión. No tan alta, sino de que algo que nos permita, que nos dé un desahogo para poder seguir trabajando de una manera que nuestras unidades anden en perfectas condiciones y sean revisadas como, como debe de ser. ¿Cuál es la actitud, qué es lo que escuchan esto, las autoridades del EPTI, el planteamiento de ustedes?